En hiperlimpieza contamos con un catálogo de papel de aluminio de diferentes grosores y tamaños. Recomendamos estos productos para hostelería, restaurantes, catering, estética, uso industrial y protección. El grosor del papel de aluminio expresado en micras determina en gran medida el uso de este producto. Contamos en primer lugar con papel de 11 micras, ligero y flexible. Se puede utilizar para envasar y proteger alimentos, pero también se recomienda en los centros de peluquería o estética, por ejemplo, en la aplicación de mechas. En segundo lugar, contamos con papel de aluminio de 35 micras. Este espesor tan elevado lo hace más rígido y muy resistente, por lo que, además del uso alimentario, recomendamos este producto para la industria, como la pirotecnia, revestimiento de paredes, cocinas u hornos. Finalmente, podrá encontrar una variada selección de dispensadores de papel de aluminio, de diferentes medidas, composición y colores y dependiendo del producto podrán instalarse en la pared o sobre una mesa.